Por WIPR. Nuestro. Los mejores tenisistas del mundo se preparan para enfrentarse en la ciudad de Chengdu, China. Y nuestra Adriana Díaz estará allí con bandera boricua. Finales del campeonato mundial de tenis de mesa 2022. Desde Chengdu, China. Del 30 de septiembre al 9 de octubre. Solo por WIPR. Nuestro.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 Buenas tardes Puerto Rico, gracias por sintonizarnos. Les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy miércoles 21 de septiembre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que esta tarde serán certificados por la auditora María Ocasio Sáez. De la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company, supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, aquí con nosotros en el estudio. Esta mañana se llevaron a cabo los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash y doble revancha, desde el sábado 17 en la noche y los de la tarde y noche del lunes 19 y martes 20 de septiembre de 2022. Si quieres conocer los números ganadores, visita nuestra página web o en nuestra página de Facebook. Esta noche se juega Powerball con un premio de 251 millones de Dólares. Y te invito a que bajes el app de Lotería Electrónica para que además de escanear tus boletos puedas participar en sorteos y promociones que te ponen a ganar al instante. Crear tu cuenta es fácil. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de la Lotería Electrónica. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega, gana, Cash o busca el juego Star y gana hasta 50 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Demos comienzo a los sorteos de esta tarde. El primero es el PEGA 2. Mucha suerte, boleto en manos si jugó PEGA 2. PEGA 3 o PEGA 4, el primero para. El 4. El 4. El segundo. Anote El número ganador de Pega 2 es el 4-7 Repito, el número ganador, el 47 Veamos ahora los números del Pega 3 Suerte a los jugadores de Pega 3 en el sorteo de día Comenzó con el 3, el 3 El segundo es el 4, el 4 Y cerrando Pega 3 es el 7 el 7, el número ganador de Pega 3 es el 3 Repito, el número ganador, el 347. Y cerramos esta tarde con el sorteo del Pega 4. Última jugada para esta tarde con Lotería Electrónica. El primero es el 1. El 1, el segundo. Llegó, es el 9. El 9, el tercero para el Pega 4. Repitió el 9. El 9 y cerrando Pega 4...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 -V. A partir de hoy miércoles, escuche bien, hasta el sábado 24 de septiembre, pospuesto por el paso del huracán Fiona, los sorteos de las 9 de la noche se transmitirán a las 6 de la tarde. Gracias por sintonizarnos. Que tengan todos una excelente tarde. Lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WPRTB San Juan, WPMTB Mayagüez y WSTTB San Juan, 11 Mayagüez. Aquí estamos es presentado por Mirta de Perales. Cualquiera que sea tu problema de belleza, Mirta tiene la respuesta. Goya Fit, recetas, nutrición, salud. Y LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en rico.org con el auspicio de Home Conference.